cuenta leyenda que una vez un leñador muy trabajador se presentó a una oferta de empleo en un bosque viendo su motivación y su energía lo contrataron enseguida el jefe el capataz le dio un hacha y le mandó cortar árboles cuando acabó el primer día el dedicado leñador había conseguido cortar 18 árboles, una cifra impresionante pero el hombre era muy trabajador y quería demostrar que podía hacerlo todavía mejor. Así que al día siguiente salió a batir su propio récord, sin embargo al finalizar el día no pudo talar ni la mitad de árboles. El leñador estaba desconcertado, no sabía lo que sucedía, conforme iban pasando los días el leñador se esforzaba por superarse, pero pese a toda su energía. «Cada vez talaban menos árboles» estaba totalmente desesperado y al final fue a hablar con su jefe y le explicó la situación «No entiendo» dijo el leñador. «Por más que me esfuerce cada día corto menos árboles» el hombre que le había contratado les miró a los ojos y le preguntó «Cuánto tiempo hace que no afilas tu hacha». El leñador se sorprendió y dijo «Afilar no tengo tiempo para afilar estoy muy ocupado cortando árboles». Este cuento esta metáfora es perfecta para ilustrar la personalidad de muchos individuos que todo el mundo conoce personas cuyo máximo orgullo es trabajar más horas que nadie y encima presumir de ello se trata de ese tipo de personas que no sabe la diferencia entre trabajar mucho y productividad. Y es que hay una frase de Abraham Lincoln que me encanta, dame seis horas para cortar un árbol y pasaré las cuatro primeras afilando el hacha y es justo el tema que vamos a tratar en este video cómo afilar tu hacha, cómo ganar más dinero, cómo conseguir tus objetivos con el menor esfuerzo y en el menor tiempo posible. Vamos a ver seis leyes, seis sistemas totalmente contrastados para la administración del tiempo del dinero y del esfuerzo leyes utilizadas por las personas de más éxito en todo el mundo. Escucha atentamente 6 leyes, 6 principios para ganar más dinero con menos esfuerzo y en menos tiempo. En este vídeo vamos a ver de una forma detallada y concisa el principio de Perato, la ley de Parkinson, la ley de Pez, la ley de Illich, ley de Calzón y la matriz de Isenover. Vamos con el primer punto, el punto se trata del principio de Perato, el principio de Perato u o regla del 80 al 20 se trata de un fenómeno estadístico que te permite ganar más dinero enfocándote en las áreas de tu negocio y de tu vida que realmente importan. Este principio fue desarrollado por el economista Wilfredo Perato. El cual descubrió que la mayoría de las situaciones en la vida no se distribuyen de manera uniforme y según su experiencia Wilfredo Perato descubrió lo siguiente que el 80% de la riqueza de un país estaba en manos del 20% de sus ciudadanos como también que el 20% de los trabajadores de una fábrica produce el 80% de los resultados. El 20% de los ciudadanos de un país ostentaban el 80% del poder político y llegados a este punto tú te preguntas cómo afecta a tu vida esta ley o principio. Lo primero es que hay que dejar claro que la regla del 80 al 20 no es una ley es un principio y como tal no es 100% exacto pero déjame decirte por experiencia propia que en la mayoría de los casos se aproxima mucho este dato tienes que tenerlo presente pero bueno al grano. La pregunta del millón cómo me puede ayudar el principio de Perato a tener más prosperidad en mi vida y en mi negocio y simple detectando que 20 de tu vida de tu negocio o de tus inversiones produce ese 80% de beneficios y una vez detectado enfócate en ello para generar mucho más. Pongo tres ejemplos muy rápidos y lo vas a comprender enseguida mira verás por ejemplo en muchas ocasiones el 20% de tus inversiones ya sean en bienes raíces bolsa criptes generan el 80% de tus beneficios por tanto estudia esas operaciones exitosas y analiza el porqué de tu éxito y sobre todo lo más importante intenta replicarlo por este motivo es importante llevar un diario de todas sus operaciones siguiente ejemplo en ocasiones el 20% de tus deudas drenan se comen el 80% de tu dinero y no te dejan. Dejan respirar bien. En este caso es fácil. Detecta que deudas son las más pesadas para ti. Ya sabes tarjetas de crédito, préstamos personales y afronta con decisión acabar con ellas. Otro ejemplo muy claro almacenaje ya sea físico, por ejemplo, cajas materiales, esto como también digital, discos duros, servidores o incluso en tu propio smartphone. Todos esos gigas cuestan dinero pues bien en ese caso el diagrama. Deperato te ayuda a ahorrar dinero por ejemplo en muchas ocasiones el 80 del tiempo solo usas el 20 de tus aplicaciones detecta lo que no uses y lo borra. no hace falta comprar un dispositivo superior por falta de espacio caigas en el síndrome de diógenes. Es digital y lo mismo sucede en tu casa no te hace falta comprar un trastero lo que te hace falta es tirar cosas o venderlas detecta que 20 de tus cosas usas con más frecuencia y deshazte por lo menos de una parte de ese 80% de cosas que no utilizas como puedes. Compr Probar el principio de Perato te ayuda a enfocarte en ese 20 que te genera ese 80% de satisfacciones, beneficio o dinero si aplicamos el principio de Perato al cuento de leñadores como talar árboles con el hacha muy afilada y además saber seleccionar qué árboles son los más fáciles de cortar sin duda el principio de Perato bien aplicado te hará imparable ahora depende de ti detectar ese 20 y empezar a prosperar. Continuamos siguiente punto ley de Parkinson muy importante la ley de Parkinson hace referencia a un defecto que tenemos todos los seres humanos y es que básicamente la ley de Parkinson afirma el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. En otras palabras si disponemos de dos para terminar un trabajo tardaremos dos horas y por el contrario para terminar ese mismo trabajo disponemos de cuatro horas terminaremos en cuatro horas y por qué sucede esto. Esto pues según el británico Cyril Norcourt Parkinson cuanto más tiempo se tenga para para hacer algo más día y, y más problemas serán planteados conclusión dispones de mucho tiempo te relajas y comienzas a trabajar de manera poco eficaz y sobre todo poco efectiva y el resultado final es que pierdes el tiempo. Y lo más importante la ley de Parkinson no solo se aplica al tiempo también se aplica al dinero y a la organización de tareas veamos si esto te suena de algo los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos cuanto más tienes más gastas lo he visto personalmente mil veces recibes un aumento de sueldo y ya estás pensando en comprar un coche nuevo o mudarte a un apartamento más grande y repito si no conoces la ley de Parkinson te dejas llevar por tu instinto y cuanto más tienes más gastos. Comprendes ahora por qué un aumento de sueldo en muchas ocasiones no no soluciona los problemas financieros de las personas siguiente punto en tu casa en tus armarios en tus dispositivos móviles cuanto más espacio tienes más lo llena y en muchas ocasiones disponer de más capacidad de memoria en tu disco duro o unos armarios más grandes no es la solución y llegados a este punto la pregunta del millón cómo puedes aplicar la ley de parkinson en tu beneficio lo primero de todo es reconocer este comportamiento es un instinto humano y como tal se puede incluso usar nuestro beneficio mira verás en el caso del tiempo siempre marca una agenda detallada recuerda que en muchos casos más tiempo para hacer una tarea un trabajo no es sinónimo de mejor resultado por tanto marca siempre horas y tiempos para hacer tu trabajo no dejes que tus actividades se expandan comiendo todo tu tiempo ya te digo es básico llevar una agenda para marcar objetivos con el dinero muy sencillo mantén tus gastos limitados y deja correr tus ingresos y sobre todo con el dinero sobrante no adquieras pasivos compra activos de esa manera así inviertes el capital extra que va generando produces un efecto bola de nieve multiplicando tus ingresos y sobre todo lo más importante entre tus ingresos y tus gastos debe haber siempre una distancia considerable vive por debajo de tus posibilidades y con el almacenamiento pasa lo mismo más espacio no va a solucionar tus problemas te digo lo mismo que con el principio de perato la solución está en desechar lo prescindible en vivir cómodamente con lo que necesitas lo he visto muchas veces familias que viven con más cosas de las que necesitan en sus casas y compran o alquilan un trastero, o un almacén y todo con el desembolso y los gastos mensuales que conlleva la clave no está en tener más espacio la clave está en hacer un uso inteligente del spa como puedes comprobar conocer cómo afecta la ley de parkinson a tu vida y sobre todo contrarrestarla, que ahorra tiempo dinero y aumenta tu calidad de vida siguiente punto ley de Pelz, una ley creada por fritz Pelz, un psicólogo alemán y básicamente hace referencia a preocupaciones que drenan nuestra motivación de Debes tener presente que estar constantemente preocupado agota mucho y es que verás a veces perdemos demasiado tiempo y energía en situaciones que ya ha pasado por tanto no podemos hacer nada o nos preocupamos por situaciones que no sabemos si es cierto que realmente vayan a ocurrir por tanto estar constantemente preocupado en él pasado y en el futuro. Nos impide vivir el presente ley de PES nos ayuda a tomar conciencia de que pensamientos y actividades son productivas o no es muy útil y es que según la ley de PES las estadísticas hablan por sí solas y el 40% de lo que nos preocupa a futuro jamás ocurrirá un 40%. Fíjate la cantidad de energía desperdiciada para nada el 30% de las situaciones han ocurrido ya en el pasado y por tanto ya no se puede hacer nada más energía malgastada un 12% de nuestras preocupaciones son por temas de salud. Y que no está en nuestro poder solucionar nada un 10% son preocupaciones menores cuyos efectos se anulan con frecuencia son preocupaciones tontas y hay un 8% muy importante un 8% restante vale que son situaciones controlables y este 8% sí merece nuestro tiempo y nuestra atención la ley de Pérez consiste ya no tanto en preocuparse por ese 8% sino de ocuparse de dichos asuntos ocuparte con decisión y confianza para evitar que no ocurran o en el caso de que sucedan estar preparado para afrontar los positivos. Efectivamente, por tanto, en esto consiste la ley de PES localizar aquello que nos preocupan que está en nuestra mano solucionar prepararnos y afrontarlo con decisión y rapidez la pregunta del millón que conseguimos con esto es principalmente más energía y más felicidad y esto se traduce en una mente mucho más fresca para tener ideas de negocio como también afrontar tareas con más rapidez y más motivación por tanto recuerda ley de pez no gastes tanta energía pensando en problemas que posiblemente nunca sucedan el siguiente punto es la ley de Illich Iván Illich un pensador austríaco y esta ley estipula que las personas poseemos una capacidad de trabajo y concentración limitada no tenemos capacidades infinitas en otras palabras, no somos Superman y esto quiere decir que es a un cierto número de horas trabajando, realizando una actividad, la productividad comienza a disminuir de manera significativa, en otras palabras, te cansas, esto no es una novedad, lo interesante viene ahora después de superar ese nivel de productividad. Nos cansamos y se produce un umbral de productividad negativa y en dicho umbral pasan dos cosas, tenemos dificultades para mantener la concentración y sobre todo, muy importante, comenzamos a cometer errores, dejamos de ser eficaces y empezamos a ser contraproducente. Otras palabras llevas a tu mente y a tu cuerpo al extremo y en ese punto es cuando te quemas, cuando te satura, incluso puedes llegar a despreciar tu trabajo y pongo un ejemplo rápido para que lo entiendas, tú puedes leer 100 páginas de un libro en dos horas. Pero no puedes leer 500 páginas en 10 horas ya que después de superar ese umbral de productividad que todos tenemos rendimiento tus capacidades caen en picado y que sucede después pues que posiblemente no llegues a leer las 500 páginas del libro y si lo consigues más probable es que no hayas retenido información correctamente por tanto has perdido el tiempo y has agotado tu cuerpo y ya de paso da asco al libro y la materia y el conocimiento que contiene y para que este problema no suceda Illich nos propone que alternamos de una forma constante entre trabajo y descanso. Y para ello plantea un sistema de cajas de tiempo algunos ejemplos de Cajas del tiempo puede ser por ejemplo aplicar perato a tu jornada laboral, una hora de trabajo, 80, 20, 48 minutos de trabajo, 12 minutos de descanso, otro ejemplo de cajas de trabajo técnica Pomodoro, muy conocida 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso, bloques de trabajo de 25 minutos y vamos premiando a nuestro cerebro con descansos periódicos de 5 minutos, de esa forma te mantienes fresco para la siguiente tarea cabe destacar aplicar estos conceptos puede ser complicado al principio pero recuerda que todo cambio es cuestión de hábitos y recuerda muy importante básicamente la ley de Illich nos dice que descansar no es perder el tiempo es necesario evitar por tanto aplica la técnica de las cajas de tiempo a tu vida diaria y seguro que te llevas una sorpresa. Pasamos al siguiente punto, la siguiente ley, la ley de calzón, esta ley está muy relacionada con el estilo de vida que nos empeñamos en llevar actualmente ya que afecta directamente a la hiperconexión tan salvaje a la que estamos expuestos, la ley de calzón dice el trabajo interrumpido será menos efectivo y tomará más tiempo. Que el que se ejecuta de manera continua, por tanto en un mundo como el actual al que estamos continuamente expuestos a notificaciones de correo electrónico, notificaciones de WhatsApp, llamadas telefónicas y notificaciones varias podemos caer en el error de no enfocarnos al 100% en una tarea y déjame decirte. Que si no nos enfocamos al 100% en una actividad suceden dos cosas, la primera es que perdemos el tiempo, tardamos mucho más en realizar el trabajo que tenemos delante y recordamos que el tiempo es lo más valioso y el siguiente punto es que no utilizamos el 100% de nuestra capacidad, no utilizamos el 100% de nuestra inteligencia. No emplearemos todo nuestro talento mira verás con un gráfico lo entenderás mucho mejor esto es un gráfico de una persona que trabaja en una tarea pero que se detiene periódicamente a mirar. Todas las notificaciones de su smartphone, como puedes comprobar, tiene dientes de sierra, son bajadas de la concentración y picos de productividad. Esta persona terminará la tarea, sí, pero no dando todo su potencial y por consiguiente necesitará emplear más tiempo y lo más importante, el resultado de su trabajo posiblemente será mediocre. Por otro lado, esto es un gráfico que refleja un estado de productividad y concentración constante. Vemos que tiene forma de meseta y es que en este caso... La persona encargada de la tarea está concentrado la mayor parte del tiempo el trabajador está dando todo su potencial. Y como lo consigues, simple evitando distracción. Por tanto, si quieres aplicar la ley de calzón, debes seguir estos tres consejos. Consejo número uno, cuando trabajes fuera distracciones, silencia las notificaciones del dispositivo. O si es necesario, esconde directamente el smartphone. Muy importante, si tienes que silenciar o bloquear a personas o grupos, no dudes en hacer consejo número dos, evita la multitarea, evita hacer muchas cosas al mismo tiempo. Ya que lo único que consigue es tardar más, estresar, y hacer un trabajo totalmente mediocre es mucho mejor enfocarte en una sola tarea y el consejo número 3 es que divididas los trabajos en pequeños bloques y afrontar cada bloque de manera individual y directa entre bloque y bloque aplica periodos de descanso donde si es preciso pues puedes revisar el smartphone o el correo electrónico. Esto está explicado en la ley de Illich debes comprender que cuando alcanzamos un nivel de concentración óptimo somos capaces de todo es como tener superpoderes nos concentramos tanto en nuestra tarea que somos capaces de resolver cualquier problema de manera rápida y creativa y nuestra principal misión cuando estamos trabajando es proteger ese estado al máximo y por qué debemos proteger este estado al máximo. Muy simple un nivel de concentración óptimo nos permite terminar nuestro trabajo de manera eficiente. Y rápida de esa manera podemos dedicarnos a las cosas de la vida que realmente importa créeme si te digo que de nada sirve tener mucho dinero si no puedes permitir un simple paseo por el parque o pasar tiempo de calidad con tu familia y amigos la vida pasa muy deprisa por tanto realizar nuestro trabajo de manera rápida y efectiva. Reduce el estrés y aumenta nuestra felicidad ya que no nos pasamos todo el día delante de la pantalla del ordenador. Debes comprender que trabajar con distracciones constantes es un equivalente directo a intentar talar un árbol con el hacha desafiliada. Lo conseguirás y pero tardarás mucho más tiempo y te cansas el doble. La ley de EGIS es sinónimo de desconexión para más concentración. Bien y el último punto se trata de la matriz de Eisenhower, un sistema de organización de tareas que directamente puede cambiar. De la vida. La matriz Eisenhower cuyo nombre proviene de su creador el expresidente de Estados Unidos Dwight de Eisenhower quien es conocido por su gran productividad insiste en atribuir un grado de prioridad o urgencia a las tareas pendientes y de esta manera organizar el tiempo de una manera eficaz y eficiente. Para crear nuestra propia matriz debemos dibujar cuatro cuadrantes como los que ves en pantalla y separamos las tareas por importante y no importante, urgente y no urgente y realizamos un cribado de nuestras obligaciones. Primer cuadrante urgente e importante se trata de tareas que deben completarse lo antes posible. Son tareas que debes afrontar de manera inmediata por tanto hazlo ahora pongo un ejemplo rápido un trabajo cuyo plazo de entrega es inminente segundo cuadrante aquí se encuentran las tareas que son importantes pero no urgentes se trata de tareas importantes pero que podemos hacer de una forma más relajada por tanto son tareas que se deben planificar y afrontar con tiempo con un ejemplo a colación del último ejemplo un trabajo importante cuya fecha de entrega es dentro de un mes o dos meses el cuadrante se trata de tareas urgentes que deben realizarse inmediatamente pero no son importantes, por tanto, no constituyen una prioridad. Un ejemplo rápido, contestar llamadas, contestar el teléfono es urgente, pero puede no ser importante usualmente este tipo de tareas. Tareas pueden ser delegadas a terceros, por ejemplo, un ayudante o un secretario, por tanto, son tareas que se pueden, se deben delega, y el cuarto cuadrante. En este último lugar se ubican las tareas que no son urgentes ni tampoco importante. Esas tareas son más una distracción que otra cosa. Y en lo posible deberían evitarse o eliminarse de nuestra rutina diaria. Estas tareas se deben aplazar bien, y como vive una persona productiva dentro de la matriz de Aizen Hawa es muy sencillo principalmente vive en el cuadrante 2 ataca las tareas cuando son importantes pero no son urgentes y las puede hacer con una debida planificación o deja que la mayoría de las tareas pasen al primer cuadrante de forma urgente tanto afronta las tareas de una forma calmada pausada y con tiempo y por el contrario como vive una persona que deja todo para el último momento una persona que procrastinar una persona que pierde el juego básicamente vive en el primer cuadrante se dedica principalmente al ocio que son las tareas más agradables por decirlo de alguna manera las tareas del cuarto cuadrante. Y qué sucede que no atacan las tareas cuando están en el cuadrante 2 cuando son tareas importantes pero no urgentes y por tanto tiene que vivir constantemente en el cuadrante al afrontar las tareas cuando son importantes y urgentes esta persona está constantemente apagando fuego. Podríamos decir que vive en un estado de estrés constante con el desgaste que ello conlleva y como te puedes imaginar no es sano y sostenible vivir constantemente en el cuadrante 1 por tanto ya sabes cómo usar la matriz de historia enoveras un privado de tus obligaciones delega parte de tus tareas ataca todas las tareas cuando son importantes pero no urgentes y evita al máximo apagar fuegos o atacar las tareas cuando estén en el cuadrante 1 y por consiguiente ya no haya más remedio que afrontarlas no haya más remedio que hacerlas bien repasamos estas seis leyes estos seis consejos son todo lo que necesitas para elevar tu productividad al siguiente nivel, principio de Perato detecta que 20% en tu vida en tu empresa en tus inversiones genera ese 80% de resultados y beneficios y sobre todo céntrate en ello. Siguiente ley de Parkinson recuerda que tanto el dinero como el y el espacio disponible si no ponemos remedio se ocupará en su totalidad por tanto marca horarios presupuestos y sobre todo organización siguiente punto ley de pérez no gastes energía en preocuparte por situaciones que no van a suceder nunca dedica esa energía y ese tiempo en otras cosas mucho más fructíferas deja descansar la mente vive disfruta siguiente punto muy importante ley de Illich. cuando pasamos trabajando cierto número de horas nuestra concentración cae y somos contraproducente por tanto mucho mejor Mejor descansar para no cometer errores y terminar quemados como también ley de calzón en tu jornada laboral para que sea lo más fructífera posible evita todo tipo de distracciones. Silencia el smartphone y por supuesto para elegir qué tareas hacer o qué tareas delegar o directamente qué tareas debemos descartar tenemos la ICNOVER herramienta vital de cifrado. Bien si quieres tener éxito no te hace falta nada más estas seis leyes del tiempo es todo lo que necesita ya que están debidamente contrastadas y por supuesto han sido usadas han sido utilizadas. Utilizadas por las Personas de más éxito en todo el planeta estas seis leyes del tiempo son una base perfecta para elevar tu productividad al máximo no necesitas nada más créeme como también hemos hablado que estos seis consejos se pueden aplicar a tu empresa, a tu trabajo se pueden aplicar a tu vida diaria y también se pueden aplicar a tus inversiones. Deja tu opinión en la caja de comentarios, recuerda que nuestra principal misión en esta vida no es trabajar, es disfrutar pasar momentos de calidad con nuestros familiares y amigos, disfrutar de cada segundo de la vida, hablar de la muerte es un tema tabú en la sociedad actual, en parte para hacerte creer que cuanto más dinero ganes, cuantas más cosas compres más te vas a llevar al otro lado y tú. Sabes de sobra que eso no es cierto, no tiene sentido matarte a trabajar y dejar de lado el mundo real para que un día se pongan delante de ti unas personas vestidas con bata blanca y te digan que la fiesta se acaba, por tanto filtra, delega, elimina o automatiza tareas a todo lo necesario para disponer de tiempo libre y disfruta de la vida al máximo. Recuerda que el dinero siempre se puede recuperar, pero el tiempo no. Esto ha sido Secretos de un Emprendedor y te espero en el siguiente vídeo. si todavía no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas y muy importante activar las notificaciones la campanita de esa manera te enteras el primero cuando subo nuevo vídeo Podemos estar en contacto en Instagram donde subo nuevo contenido de motivación para alcanzar la libertad financiera échame una mano para llegar a los 100 suscriptores puedes encontrar como arroba max valencia dejar el enlace en la descripción hasta luego condiciones.